desde 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas asignó esta conmemoración cada 2 de abril con la finalidad de crear empatía con los pacientes y sus familias. Los trastornos del espectro autista son causados por alteraciones en el cerebro y pueden presentar problemas en la comunicación, conducta o interacción social. Su color representativo es el azul, ya que asemeja al mar mismo que en ocasiones puede estar tranquilo y en otras ocasiones algo movido. Glicanos podrían predecir Alzheimer. Científicos sostienen que este grupo de moléculas estaría fuertemente ligado al desarrollo de demencia tipo Alzheimer u otra forma agresiva. En voz del primer autor de este estudio sostiene que los glicanos son un grupo poco explorado en la demencia y demostramos que el nivel de glicanos se altera durante una etapa temprana del desarrollo de la enfermedad. Eso podría significar que se podría predecir el riesgo a padecer Alzheimer con una prueba de sangre y otra de memoria. La Agencia Europea de Medicamentos da el sí a nueva terapia para la esclerosis múltiple. Con la espera de que salgan al mercado en los próximos meses, se dio luz verde a este nuevo fármaco el cual está indicado por el tratamiento de pacientes con formas recurrentes de esclerosis múltiple. De igual forma, se detalló que se analiza otro fármaco, pero este va dirigido para el tratamiento en adultos que padecen esclerosis lateral amiotrófica. Gracias por escucharnos y manténganse al día con lo último en investigación y descubrimientos en salud con más que memoria.